Los colegios fueron los espacios donde mayor enajenación, transculturización se ha generado hacia nuestra gente. Fue la aseveración que realizó el fundador de la CAM al medio sala de prensa, un diagnóstico que vino acompañado de una polémica confesión. En algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo, y nosotros decir qué es lo que se enseña de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo. Dichos que inmediatamente alertaron al mundo político desde donde pidieron al gobierno acciones. Este tipo de personas que amenazan la estabilidad del país hay que querellarse contra ellas. Si el Estado se va a empezar a querellar por cada dicho de cada persona que dijo aquí, que dijo allá. El ex líder de la Cama además aseguró que combatirán con sus propios medios al narco y que la decisión del pueblo mapuche es resistir incluso incorporando armas. Desde La Moneda hubo respuesta. Hacemos una invitación a deponer las armas, a construir en base del diálogo y también a seguir trabajando en conjunto, pero no dejarnos ni amedrentar ni tampoco perder el foco hacia eh, un trabajo que sea colaborativo y dialogado hacia las soluciones de fondo. Sería mucho más fácil para mí ponerme a pelear con el señor que usted menciona o con algún dirigente que tenga algún discurso incendiario, ya sea de izquierda o de derecha. Pero no es el camino que vamos a seguir. Nosotros queremos convocar a la gran mayoría de los chilenos que quiere seguridad, que quiere tranquilidad, que quiere cambios profundos con estabilidad y con paz. El gobierno no se pronunció sobre eventuales querellas. Si lo siguen encontrando ideas que no hay que perseguir, vendrá la tercera amenaza de la CAM. Y quizá esa tercera amenaza sea más grave que las dos anteriores. Bueno, tendrá que tendrá que examinarlo. Ya segunda vez que un miembro de la CAM, que además está involucrado en la comisión de delitos ya en la Araucanía, llama a delinquir. Por un lado puede ser que no persigue ideas ni declaraciones, pero son esas mismas ideas y declaraciones las cuales se están adjudicando cientos de atentados en nuestra región. Dichos que además reflotaron los cuestionamientos sobre el estado de excepción acotado. Nos da la razón a todos los que pedimos que el gobierno utilice toda la herramienta del Estado de Derecho, incluyendo el estado de excepción constitucional completo. Tienen que aumentar el estado de excepción y dejar libre a las Fuerzas Armadas. La eventual prórroga de esta medida deberá ser anunciada antes del 15 de junio.